pasa por su estamos de vuelta con io me dejé de la semana pasada Sí, es que he gritado mucho porque soy muy eufórico me acompañaste de, de la semana pasada que hay un evento de bueno yo ya lo conocía todo el evento y que acababa ya bueno eh, voy a probarlo la verdad eh, a ver qué tal me he cogido mi main que es mi mi sorcer aquí el samu eh, el rey de los polluelos a que aquí no puedo montarme vamos afuera para que lo no acabáis aquí vais mi de este A ver si aquí puedo. ¿Se me ha cancelado que me la cámara? Muy bien. Aquí vais con, mi, con la mascota del clan. Bueno, la mascota del canal y todo. Mi montura polloística. Y bueno, vamos a hacer el evento de Rune. Que no me acuerdo cómo era para. cómo no se cogía nada de eso, la verdad. Ahí, es, esto es. Vamos al evento. ¿Vale? Vamos a ver cómo es el evento de Rune. Tendría que haberme leído cómo se hace. Soy un poco parguela, pero bueno, ahí. A lo vivo. No sé cómo es el evento, pero ahí, a lo vivo. Me han dado esto. Me a bajarme del polluelo. A ver, Spocket. Es porque eh-eh-eh-eh Municipal en... ...con la fóritura de canja tuve tu... ...olí o un agüe... ...ahue de tren... ...blablabla... ...y ahora tú fueron... ...es... ...este mismo. Es un disfraz, ¿no? Puedo ser. ¡Soy una puta lagartija! Y creo que esto me va a dar, me, me, me daba un beneficio, ¿no? Bueno, vamos para adentro. Y ahora que vamos a entrar para adentro, uno se ha Creo que se ha puesto offline porque ha entrado directamente al evento, ¿eh? Vamos a ver. Vamos con los huevos a hacer un evento que no he hecho mi puta vida. No me he leído nada de no sé cómo se hace porque he sido así de guay. Y nada más. Así que... ¡Estamos No ese giro ese poco gimnasio, ¿sabes? Una carrera, pero no sé cómo va la carrera esta. ¿Sabéis? Yo cuánta vida... Voy... Ah, no vaya. ¿Cuánta vida tengo ahí? 10.000. ¡Vamos ya a pesar ni polla! Mira, otro amor, ah, bueno, tiene que pasar pasado tres. ¿eh? Juega con gente. Mira, yo <coughs> la mito, no me sale meto, pero coño, que a que si me meto participe. Y entonces se ha quedado AFK. Eso que se ha quedado, se ha quedado AFK. Qué cabrones Qué puto cabrones, tío No podía ir a cagamento a su madre Vamos a, a, a ver qué hay, para pa denunciarlo Creo que se a denunciar a la peña que se queda fecada, ¿no? O yo te voy a ahí está ¡Amo ya ni polla! Mejor hay que estar tío manejando a dos. Ah, no, no calla. Oye, pues parece eso, ¿eh? Llévame loco. como si el tío estuviera manejando ¿No dos cuantas. Porque se mueve uno luego otra. Da buen abi. Qué polla. así. Voy a afectar Y de verdad Yo cuando grabo Me gusta la rechada A la media hora que uso para grabar Y grabar algo eh, No estar esperando A otras gilipollas Dicho así de fácil Y perdonad la palabra Que son no... Idiotas Que se esperan ahí Dios mío Coraje me da eso Dale. Pues a está. A los Quedan 7 minutos. Pues algo digo. Que me voy a poner a FK para que se salga y luego entro con otro personaje. Porque esto es una puta mierda. Así lo digo. Así que. Vale. Ahora entro con otro personaje y hago el evento por otro lado. A ver si puedo ser posible. ¿Vale? Bueno, pues he regresado y he comer y eso. Y me han dado todo esto, ¿vale? Me han dado un grito mini contract. Manda cositas de esta, mandado Luna Light, mandado Misty Warrior, Dana Coffee, ah, sin invariadas. Hemos ganado porque los otros estaban más eficaz que nada, ¿vale? Y voy a ir afuera para entregar el evento. Como no, tenía una, una escuela de evento. Que solamente era si sí ganaba. A ver qué me dan. Si puedo volver a hacer el evento con otro personaje porque sé que dan... Pueden eh, da, llegar a dar cositas interesantes. Estoy aquí, porque creo que lo que me han dado, lo del contrato, creo que eres bueno. Y según tengo entendido, ese contrato se vende muy bien. Claro, voy a conseguir todo el dinero que pueda, porque ya os digo, que quiero conseguir todo el dinero que pueda para cuando llegue a 6.0, tener dinero y poder pasarlo a otra cuenta, o yo qué sé, ya veremos. Y ya me dan una CAI, será para cuando vuelva a entrar. No sé eh, cuánto tiempo puedo llegar a entrar. No tengo ni idea. ¡Wow! Me han dado una gorda. ¡Vuela! Voy alta. Entonces, seguramente, cuando vuelva al evento y pueda participar. No sé cuánto tiempo tengo de, de espera. Pero bueno, voy a entrar con otro personaje y vemos que si puedo llegar a participar. ¿Y qué conseguimos? Voy a entrar con... Ahora veré. Vale. No sé. Ahora veré. Vale. Bueno, señora, entra con un chupa -orzas, mi templaria. Y bueno, eh, voy a esperar a ver si encontramos ya oponentes para el evento. ¿vale? En cuanto entremos, sigo grabando. Si no, nos vamos a ir aquí media hora haciendo el panori. Y no plan. Bueno, pues hemos encontrado grupo. Un grupo oponente. Ahora, que sea AFK o no. Eso ya... Joder, el destino lo dirá. Me meta y me gusta. Otra mula. ¡Ma feo! Ahora hay que esperar un minuto hasta empezar y a de caña. Vale, como montura y vale, vale Vamos a empezar Esto, por lo menos estos tres parece que se van a, a mover No son AFK Ahora, los que los otros sean Ya es distinto <coughs> 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ah, cuál le tú! ¡Joder! Tengo la garganta tocadilla. Me ha pillado Oh, como me lo he comido ¡Cuid! ¡Cuid! ¡Cuid! ¡Cuid! ¡Cude! Eso ha sido fallo de la mierda esa, ¿eh? Lo no, de antes ha sido por culpa de Geodatas, no vale. Vale, si pilla rayo me hace culpa. ¿Qué pasa? ¿Qué ah, pasa? No puedo moverme. Dios mío, qué mierda, ¿eh? En serio Vaya mierda, ¿eh? Mío, ¿qué hasta me queda, colega? Qué mal. Qué mal. No sé qué puede pasar pasado antes porque, vamos, yo estaba detrás de la mierda ese y yo me dejaba pasar ¡Ahora corre! Lo uso, antes de no me corría! ¡Qué fuerte parece, macho! ¡Los bugs de Ion! ¡Ahora corre! Antes no corría y ahora corre Tendré que llegar todo lo que pueda, correr todo lo que pueda, otra cosa No me queda Algo me dice que no puedo tocar eso. Me dejo a mí con las poñas de Geodata, eh. Uop, pa, uop, uy, uy, uy, uy, que no lo había visto, eh. Hombre, te ha chupado ¿eh? esto Vale Digo, <coughs> te ha chupado y me caigo Si eres gilipollas No me he acordado que las alas se tendrían que recargar Upa, le he perdido. Venga, me dejan en serio. No va, no va, que he intentado y se va. para aquella que soy vale eso también hace pupa Ay. vamos Vale, adiós. Adiós. Uy, ¿y esto? Ah, vale, qué guapo. Bueno, guapo, lo mío, ¿sabes? Como no, hay, como no hay animación, como pues no puedo ver así? Si... ¿Qué tal, fallo, que, que no hay no hay animación. Dios mío, ella. ¿eh? ¡Uh! ¡Corre que hay mucho bicho aquí! ¿En serio? Ahora, ¿Ma mierda? ¡Oh! ¡Por culo! ¡Jude! qué agresivo que soy, no, Uh, corre! ¡Dios, Ya, ya, ya, ya, ya, ya, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Uy! Amame ah, que ya llego Eso es pesado Por lo menos vamos a ganar ¡No! Uf. La curva de la técnica de Forge Esto esto, ¿eh? Dios mío, tío, déjame tranquilo Bueno, por eso es la reta final, porque está todo lleno de trampa, de mierda. ¡Pesquina, pasa por encima, cabrones! cojo esto, gracias y tengo se va a acabar el tiempo <coughs> yo que cuando se acabe el tiempo no dará la cosilla Vale. Y AP Me han dado 6 llavecitas y mucho AP. Vamos a abrir. Tengo para abrir. No, lo que tengo que abrir con esta es con el otro. <coughs> es con el sorcerer. Vamos a abrir cosicada esta. Se para eh, abrir. Una dos no. Tres 4, 5 y 6. Vamos a ir abriendo. A ver qué conseguimos, ¿vale? Uh. Misty Warrior idiom Box. Bueno, nota más. Nota más, no, nota mal. Eh, Minion. Me tiras tu Minion. Bueno, no que me interesa, por lo menos lo van a quitar a 6.0. Pero lo no puedo vender. ¿Por qué no? Un primer royal captain viva un boss. Un arma, un arma. Y mejor que la que tengo. Mmm. Chuhan encima tiene. bo, irá. ¡Pff! Pues sí. Espadón y es para levers eh, 75. Ah, vale, Arda Eva. No soy Arda Eva, pero me tengo que hacer la cosa de Arda Eva con esta, vale. Y esta pues ya sería eh, Indians. Voy a comprarme esta, la chica Attack. Aunque sea tanque, pero me interesa más darme de eso. Esto es Verdin Gian la Key Stark, para, para el Arda Eva. Como no soy un Arda Eva, pues no me vale. Vamos afuera han dejado la cuella y acabamos el vídeo, ¿vale? He visto que el evento está bien tiene un que otro pequeño pujo en el terreno cada que te queda atrapado como me ha pasado cuando estaba volando lo mismo que le conozco la, el trayecto, pero vamos o se había un puesto para pasar en eh, modo vuelo y de repente no puedo seguir para adelante que algo ocurría ahí pero mola el evento, además se pillan cosillas muy interesantes, la gente le está gustando según tu viendo por los comentarios está gustando mucho el evento este Porque se pilla cosillas interesantes Y bueno, eh, tengo arma nueva Tengo arma nueva Me falta semear de Eva Que luego me lo haré Y ya pues, porque sea arda Eva Aunque lo van a quitar la punto en 6, la 6.0 Pero bueno, es lo que hay Sin más, pues yo soy Killer Y nos vemos en el siguiente vídeo de Ion Recordad que podéis comentar vuestras cosillas Y recordad que los directos serán siempre Por vía Twitch Seguidme en mi canal de Twitch, Killer Samus TV, te deis el enlace en la descripción del vídeo. Si quieres me te pido, ¡Adiós! Y si no, si tiene que me un like al vídeo. ¡Adiós!